Bueno, ya sé que no me veis mucho. Es mejor que tenga los cascos puestos porque grito más y se oye más. Bueno, eh, consejillos. Consejillos cuando... Cuando estáis Vamos a 5.39 y media. Bueno, vamos bien, para ir en subida tendida. Bueno, pues... Consejillos para... Para entrenar mejor. Para entrenar mejor. Para que el entreno sea de más calidad. Eh, cuando cojáis vuestra ruta... Eh, voy a ponerme aquí más cerca, yo creo. Eh, cuando vosotros tengáis, bueno, tal ruta esté haciendo, 20 kilómetros, 15 kilómetros, 10 kilómetros, 30 kilómetros, 40, 50, los que estéis haciendo, eh, al principio de esa ruta tendréis que alternar en algunos momentos, porque os habéis pasado de ritmo, porque hay alguna subida fuerte, la subida fuerte ya contamos que habrá que andarla, eso ya se sabe, que una subida fuerte en general hay que andarla, de no sé que tengas un nivel muy bueno. Pero... Muchas veces nos pasa cuando hacemos una ruta que la pierna no nos aguanta corriendo todo el rato. Necesitamos en algún momento pasar a andar algunos momentos, medio minuto, un minuto, para, para eh, hacer que se limpie el ácido láctico y que la pierna se recupere, que la pierna descanse andando, siguiendo en la ruta, pero necesitamos que la pierna descanse. Bueno, ese es el, digamos, sería el entrenamiento normal, el de toda la vida, que es que tú vas a hacer la ruta y en algún momento hay que tal pues bueno pues tienes que pasar a andar un momento mientras comes por ejemplo eh, voy a comer tal o voy a beber va pues paso un momento a andar y recupero la pierna vale y, y luego continúas y has limpiado la pierna de dolores o se limpia mejora el músculo se recupera se refresca y eso te permite hacer más distancia pero una vez que tú estés ya haciendo la distancia que tú consideras que ya no vas a hacer más distancia es decir si tu objetivo, por ejemplo, es hacer 30 kilómetros, hasta que tú llegues a hacer tus 30 kilómetros primeros, tendrás que hacer eso de corro y en algún momento ando para que la pierna se refresque y se recupere. ¿Me entendéis? Que se limpie de ácido láctico, que trabaje luego más fresca cuando vuelves a correr. Pero una vez que tú esos 30 kilómetros los vas manejando bien, cada vez mejor, cada vez mejor, te tienes que buscar el obligarte, el obligarte a hacer todo sin pasar a andar en ningún momento. ¿Es que voy al baño? Pues lógicamente tendrás que pararte. Pero si no es por un ir al baño un semáforo, que a mí me pasa semáforos, eh, que tengo ahora más tarde tengo algún semáforo, pues ahí no puedo hacer nada, me pillaría un coche, tengo que pararme. Pero si no, tienes que obligarte a estar todo el rato corriendo, todo el rato corriendo, no pasar a andar en ningún momento. Ya no es sé una subida muy fuerte, ¿vale? No pasar a andar, y eso hará que tus piernas sean cada vez, como te diría, tengan mejor circulación para que el ácido láctico lo limpie mejor, ¿me entendéis? O sea, sean más... No sé, encontraré la palabra, más ligeras. Tienes que, o sea, al final tu pierna será capaz de eliminar todos los desechos de ese trabajo constante de estar cuatro o cinco horas seguidas corriendo sin pasar a andar en ningún momento. ¿Me entendéis? Pues la pierna se limpiará sola, será capaz de ir autolimpiándose. ¿Me entendéis? Y eso es el siguiente nivel. Entonces cuando, ya digo, cuando tengáis vuestra ruta ya conseguida eh, su tope, que dice, bueno, ya sé que no voy a poder dedicar más tiempo a esa ruta, por ejemplo, voy a poder salir tres horas, no voy a poder salir más de tres, no voy a poder hacer cuatro. Bueno, pues en las tres horas, tú haz que esas tres horas sean todo el rato corriendo a piñón, piñón, piñón, piñón. No hace falta que sea muy rápido, pero piñón, sin pasar a andar en ningún momento. Y ya veréis la evolución de las piernas, eso es increíble. Luego, cuando tú te enfrentas a una ultra, tienes que meter 50, 60, 80 kilómetros, la pierna está acostumbrada a no limpiarse. Entonces ella es capaz de regenerarse muy bien, muy bien, se va regenerando, se va regenerando. Y si tú encuentras tu ritmo óptimo, tu ritmo óptimo de que... Eh, de que yo que sé, a 6 kilómetros, a 6.30, a 5.30, a lo que sea, tú encuentras tu, tu ritmo óptimo en el que lleva las pulsaciones bien medidas y todo, buah. Entonces ya no hay miedo, aguantas 10 kilómetros extra lo que te toque, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Bueno, pasa pues, gente. Bueno, pues ya cierro aquí vídeo y voy a darle que si no, voy a llegar, hola, que si no voy a llegar arriba al, al pulgarseo, voy a llegar. A ver, de día llego, ¿no? Pero luego vuelvo a las 7 a las 8 de la noche. O sea que tela. Así que venga, voy a darle caña.